primero si puedes todo mirando a mí como les pasa bueno soy segundo grondona junto con fermina fuente y e ignacio de toledo creamos consultap el equipo hoy somos los tres fundadores que estamos full time con esto eh, así que nada en breve estamos queriendo empezar a emplear pero hoy por hoy somos los tres consultap es un servicio de telemedicina que surge a través de la pandemia que ya todos conocemos con la necesidad de optimizar el tiempo y también la cantidad de, de personas a las cuales se les puede ofrecer un servicio de telemedicina de calidad. Entonces, nosotros a través de una plataforma web hoy en día, vos puedes ingresar, tenemos varias especialidades, una cartilla de médicos muy amplia y te ofrecemos eh, una consulta digital a un precio muy muy competitivo. Sí, yo tuve la suerte de trabajar en Rappi, en aparte de lo que es partner manager que serían nuevas alianzas con con restaurantes entonces este modelo también me sirvió mucho porque lo que nosotros estamos haciendo en ConsultaP es acercar un médico con un paciente que equivalía a un restaurante con eh, alguien que quiera com comprar algo para comer eh, entonces ese modelo por ahí me sirve bastante por ahí lo tengo de, de nexo para comparar y, y ver qué cosas copiarles y qué cosas mejorar eh, nosotros arrancamos con todo capital propio. Nosotros hicimos el kickoff hace cinco meses. Llevamos cinco meses abiertos a todo el público. Y ahora estamos en una etapa en la cual queremos, eh, salimos a buscar inversores. Estamos ya en charlas con, con dos tipos de inversores. Pues queremos pegar como un salto en todas las áreas. Entonces estamos ahí en tratativas, no hay nada confirmado. Pero sí, estamos en la búsqueda de inyección de capital. La verdad que sí. Eh es cuestión de encontrar algo o por ahí sumarte al proyecto de otro, no hace falta crearlo, sino creer en lo que otro colega, amigo, conocido te puede llegar a presentar y es, eh, es meterle es mucho trabajo, es dedicación, hay incertidumbre, siempre hay incertidumbre, pero si vos estás convencido de la idea, yo creo que, que vas a seguir adelante y cada esfuerzo o cada logro que, que consigas, por más que sea chico, significa y te da energía para seguir adelante todo lo que hoy lo que sigue. En la experiencia de usuario, vos podés pedir la consulta a través de WhatsApp también, mediante el síntoma que tenés o mediante la especialidad que necesitas, por ejemplo, me duele la cabeza, necesito un médico, o necesito un médico clínico y vas puntualmente a eso. Nosotros ahí, a través del WhatsApp, eh, te vamos a pasar un link, que es un link de Zoom, un link de Google Meet, y a través de eso vas a tener tu consulta. Si la sacás por la página, Vos ahí lo que tiene la página, la plataforma, de ventaja con respecto al WhatsApp, que entras a la especialidad y ahí tenés la cartilla de médicos de esa especialidad. Entonces vos a lo mejor puedes optar por cuál es el médico que para vos te atrae más confianza. En Consultap estamos, bueno, como dijiste, bastante metidos entre todos, pero yo más, estoy más ocupado en la parte médica, de reclutar nuevos médicos, de estar eh, atrás del de la consulta que se realice, que no haya un problema con la conexión del Zoom o del Google Meet eh, y Fermín está en la parte de eh, alianzas o búsqueda de empresas y, y nuevos, eh, nuevos usuarios. Las redes sociales cumplen, obviamente está la parte de difusión y tratar de, de hacer conocido más consulta para a todo el país pero también tenemos dentro de, de, del, del Instagram por ejemplo, así como tenemos difusión, también tenemos una parte que queremos como educar a las personas y tirar tips y brindar un poco de información eh, con respecto, no sé, en el tema ansiedad tratar de darte unos tips para ayudarte, eh, temas de alimentación, temas de nerviosismo, estrés, lo que sea, tratamos de también no educar a la gente pero sí brindar información importante para, en caso de que quieran hablar.